Estimado emprendedor, ¿conoces el desafío número uno en hacer dinero en línea? Hicimos una encuesta a decenas de personas y la respuesta más popular fue no saber cómo hacerlo. El mundo de la tecnología, al igual que la forma en que hacemos negocios, está cambiando demasiado rápido, que si tú no puedes mantenerte al día con los cambios, te vas a ir quedando atrás, adaptarse o tu negocio va a morir. Hay tanta información, tantos productos y tantos expertos que es casi imposible saber cómo ganar dinero, así que la mayoría de la gente lo que termina haciendo es comprar y probar un producto tras otro, esperando que algo funcione, pero solo terminan perdiendo tiempo y dinero, hasta que finalmente se dan por vencidos porque se les acabó el dinero, la paciencia o ambos. No quiero que ese seas tú, hey, conozco la sensación. Mi nombre es Ramón Zárate y recuerdo que cuando empecé no sabía nada acerca de la comercialización o hacer dinero en línea. Así que hice lo que todo el mundo hace. Empecé a comprar productos de los gurús del internet hasta que tuve una computadora llena de información inútil. Lo que me di cuenta es que hasta que empezara a hacer algo nunca iba a ser un centavo. Así que me ocupé. Empecé a crear sitios web, embudos de venta fanpage, videos e intenté empezar a obtener tráfico. Me tomó algunos meses para obtener mi primer venta, de 20 dólares. Eso fue cuando la bombilla se encendió. Comprendí en ese momento que había descubierto el secreto para hacer dinero en línea. No se trata de sitios web demasiado sofisticados, de productos de calidad o cualquier otro modo o truco. El secreto para hacer dinero en línea es en realidad muy simple. El secreto es usar un sistema simple que te genere un poco de dinero y hacerlo una y otra y otra vez. 1. Consigue que los visitantes se suscriban y se conviertan en suscriptores. 2. Obtener suscriptores para comprar y convertirse en clientes. Si el sistema construye tu lista de suscriptores y te genera dinero, entonces solo lo repites para escalar el sistema tan grande como quieras. Es muy simple, solo debes optimizarlo. Piénsalo, McDonald's. Amazon, Walmart, no venden productos de miles de dólares. Todos ellos tienen una manera sencilla de obtener clientes potenciales y lo hacen miles de veces. Un sistema sencillo, escalado, millones de veces. Y tú puedes hacer lo mismo con tu negocio en Internet o fuera de Internet. El desafío, por supuesto, es crear un sistema que realmente funcione y no te cueste más de lo que generes y ahí es donde puedo ayudarte. He encontrado un simple sistema a través de meses de prueba y optimización que puedes usar para hacer exactamente eso. Se llama Power Lead System. PLS Power Lead System es un sistema sencillo que te proporciona las herramientas para crear una lista de suscriptores, videos tutoriales paso a paso, y además de eso te hace ganar dinero. El sistema PLS es tan fácil que de hecho, funciona para los novatos, incluso si hoy es tu primer día en línea. Funciona en cualquier nicho. No necesitas ninguna experiencia de marketing para usarlo. Claro, que si la tienes, mucho mejor. No necesitas ninguna habilidad técnica. Agrega nuevos suscriptores a tu lista. Te genera ventas y comisiones. Es un sistema real que funciona una y otra vez, en automático. Así que con PLS, tú sabrás exactamente cómo hacer dinero en línea y tendrás un sistema que automatiza el 95% del proceso de tus ofertas. Si has llegado hasta aquí, ahora tienes dos opciones. Opción 1. La primera es simplemente observar cómo es que otras personas hacen negocio y ventas por internet en todo el mundo, quedándote exactamente en la misma posición que estás hoy en día, quizás con deudas, problemas financieros escasez y muchos deseos de superación. Opción 2. Es aprovechar esta ola gigantesca de oportunidades para tomar tu porción del pastel y comenzar a generar ingresos pasivos con el Internet. Tú también puedes hacerlo. Y esto, aunque no tengas conocimientos tecnológicos de programación, diseño gráfico, ni nada de eso. Pero debes subirte al tren ahora mismo. Las oportunidades del la Internet son ahora. El mundo cambia tan rápido que no sé ¿Durante cuánto tiempo más puedas aprovechar el negocio del Internet como una fuente de ingresos tan rentable como lo es hoy en día? Así que lo que tienes que hacer ahora es crear tu cuenta y tener acceso de inmediato al sistema de Power Lead System.